Cuando me desperté, que estaba tan desnuda, me tiré algo de la bebé arriba. Cuando la bebé salió nerviosa, ellos entraron, rompieron la puerta. Uno le dijo al otro que buscaran, y que la marraya, qué sé yo. Para abrir la puerta, abrían la puerta, entraron. Rebuscaron, antes de yo entré para la habitación Él le dijo que no lo maltrataran, que buscaran por todos los lados que ellos quisieran Que íbamos a cooperar con ellos para que ellos vieran que aquí no había nada de fuego, que no había droga Y como quiera siguieron diciéndole, ahí pues nada, ellos lo trancaron solos A mí ellos me mandaron a callar, me quitaron el teléfono Yo me senté con la niña porque la niña estaba muy nerviosa Cuando yo abrí la puerta un policía me dijo Ten cuenta que estoy ahí más, estamos ahí más. Estaban sobando la pistola delante de la niña. Que eso es lo que más me fue. Cuando entraron después, que soban la pistola, lo agarraron, se entraron para acá, todito. Yo y no sé si fue eficaz, uno de los policías que le dijo a él que no mirara, que no lo mirara a ellos, para ponerle la droga, entraron en una funda blanca. Y la pusieron y dijo, diablo, no me pongan droga, que ustedes están viendo que yo no tengo droga. Incluso él le dijo a ellos, busquen y si hallan denme un tiro. Reitera su pareja sentimental, no vende sustancias controladas. Pero la DNCD está haciendo mucho abuso, agarrando gente inocente. Mira, habita por estos ojos, que lo visto cuando voy a trabajar. Que se tiran en el punto, ¿saben lo que hacen? Se quedan afuera haciendo el bulto y no entran. ¿Oíste? Que eso es Y los vecinos saben por aquí, saben los vecinos, y todo el mundo saca la cara por ahí, que no vende droga. En tanto que Pichardo continúa detenido y se le conocerá medida de coerción este martes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.